la víctima fue identificada como Nairobi Montes, mientras que el del imputado de 16 años de edad es omitido por razones legales. En un video que se ha hecho viral en las redes sociales este lunes, se observa cómo el acusado la empuja varias veces a la piscina y luego se pone encima para que ésta no pueda salir del agua. Luego varias personas trataron de rescatarla al sacarla de la piscina y aplicarle técnicas de respiración sin éxito. La población del Gran Santo Domingo estuvo este fin de semana al borde de la desesperación debido a los extensos apagones que afectaron a la capital de la República Dominicana. La situación fue tan crítica que hasta el Palacio de la Policía Nacional duró dos días sin energía eléctrica, lo que evidencia el caos energético que impera en el país. Las averías eléctricas y mantenimientos programados son la causa de que los hogares dominicanos sufran varias horas extras de apagones, ya que vienen a agravar el panorama eléctrico golpeado duramente por las cuotas de apagones, gestión de demanda, programadas por las distribuidoras de energía y los déficits de generación. En nuestra sección de farándula, el reggaetonero puertorriqueño Osuna fue multado este domingo y su vehículo retenido por conducir con exceso de velocidad y no contar con la documentación completa, confirmó el artista en Twitter. Según la policía, Osuna manejaba el vehículo a 97 km por hora, en una zona de máximo 72 km por hora. Juan Carlos Osuna Rosado, nombre verdadero del artista, escribió un tweet junto a la foto de su vehículo cuando era remolcado, en el que explicó que la policía le retiró la matrícula al lujoso auto que conducía, debido a que además... ...se le olvidó tramitar el documento de derecho de circulación. El cantante cuya multa puede superar los mil dólares... ...explicó que se le olvidó renovar el marbete... ...por estar ocupado con la producción de su próximo disco. El reggaetonero suma cuatro récords reconocidos oficialmente la semana pasada... ...por la organización Guinness. El cantante urbano Arcángel se encuentra hospitalizado en Florida... Tras sufrir un preinfarto, según informaron algunos amigos del artista, entre ellos el comediante puertorriqueño Molusco y Trap House Latino. Según esta fuente, ya el artista se encuentra fuera de peligro, aunque según los médicos que le atienden, localizaron una arteria tapada. Desde que ha trascendido la situación de salud por la que atraviesa el intérprete urbano, sus seguidores no paran de escribir mensajes de optimismo a sus redes sociales. De igual manera, otros colegas han pedido unirse en una cadena de oración por la pronta recuperación de Arcángel, quien es de ascendencia dominicana gracias a su madre, Carmen Rosa. Por el momento, no hay información oficial, ni por parte de los manejadores del artista, como tampoco